Del Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo de 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedir trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaba que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándose los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, He pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado, y empezó el banquete.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 porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Esta parábola llamada el hijo pródigo no es una parábola del hijo pródigo, sino una parábola del amor del padre. Porque si nos fijamos por encima de la conducta descarriada del hijo menor y por encima de la actitud orgullosa del mayor, lo que realmente sobresale es el inmenso amor del Padre, que sabe perdonar los desvaríos del uno y, y disculpar la mezquindad del otro. Y esa es precisamente la intención de Jesús, que describe la narración de los pecadores que se le acercaban y en los letrados y fariseos que se alejaban escandalizados, porque el amor de Dios abarca a todos, y supera todas las debilidades y pecados de los hombres. Como el hijo pródigo, todos nosotros, sin excepción, hemos aceptado la herencia de Dios y como Él, todos podemos vivir en, a nuestras anchas. Esa es la imagen del pecador, porque en eso consiste el pecado, en usar lo que hemos recibido de Dios sin contar con Él. Porque todo lo que somos y tenemos todo lo hemos recibido de Dios, la existencia, el cuerpo, la inteligencia, el mundo y sus cosas, todas. Pero no siempre nos comportamos como administradores de lo que hemos recibido, sino que pretendemos liberarnos y disponer a nuestro antojo, es decir, en contra de los planes de Dios. Esta idea de vivir independientemente de todo hace que pretendamos vivir egoístamente.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 Husano. Este es el primer sentido del pecado Vivir sin tomar en cuenta a Dios También podemos reconocernos en la actitud de mezquina y calculadora del hermano mayor Su desprecio al hermano descarriado Refleja muy bien la nuestra frente a los pecadores Los delincuentes, las prostitutas, los maleantes Nuestra arrogancia en creernos mejores que los demás nuestra hipocresía al ocultar nuestras faltas y exagerarlas del prójimo, nuestro fingido escándalo ante la inmoralidad consentida y nuestra posibilidad ante el pecado o el mal, como si no fuera también cosa nuestra, nos hacen acreedores de la amonestación del Padre y se manifiesta nuestra falta de comprensión y tolerancia frente al pecador. Somos demasiados dado a criticar y a murmurar de los defectos del prójimo, pero nos resistimos a reconocer nuestras propias faltas y debilidades. Así también el hermano mayor que se creía y se las daba de cumplidor, resultó pecador y necesitado del perdón y de la misericordia del Padre. Pero el amor de Dios es más fuerte que todos nuestros pecados, y eso debe servirnos de aliento y de esperanza, Siempre tendremos perdón de Dios si nos reconocemos pecadores y se lo pedimos. Dios no solo perdona, también olvida. Su amor deshace el pecado y rehace al pecador, restableciéndolo en su condición de hijos con todos los derechos y prerrogativas. Así lo expresa Jesús, describiendo el gozo y la alegría del Padre al recuperar al hijo perdido, y recobrar al engreído, sentándose en la misma mesa, en el mismo banquete de fiesta. Ese banquete es la Eucaristía. Todos los que aquí estamos en torno a la mesa del altar, somos pecadores. Así lo hemos reconocido al comenzar. Por eso podemos sentarnos dignamente en la mesa y participar en la comunión. Porque la Eucaristía es banquete de reconciliación, de amor y de paz. Que el Señor los bendiga. Muerte que engendra la vida, nuevos hombres, nueva luz. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas nacen en la nueva. La bendición de Dios todopoderoso, Padre.